¿Qué es nadar contra corriente? Se trata de un proyecto solidario de Carlos Romero que cruzará a Nado el Estrecho de Gibraltar y recaudará fondos para que nuestros científicos puedan curar el cáncer y la metástasis. ¿Qué puedo hacer para ayudar? Lo más importante es correr la voz Para que lo sepa mucha gente Y si quieres hacer un donativo Puedes hacerlo a través de su web ¿Quién hay detrás de todo esto? El Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona. Y muchas personas y entidades que nos respaldan. Si quieres ayudar, difunde este vídeo.